llegó colilla millonaria a gana recibe grandiosos premios un carro 0 kilómetros una moto cada viernes bonos de mil, solo jugando super chance desde 5000 registra tus datos y participa aplica términos y condiciones y el número ganador es el 0 8 1 8 repito. El número ganador es el 0818. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!